sala, entre comida y servicio, entre receta y presentación, siempre hay una puerta que nunca cierra, dos hojas batientes que nunca paran de moverse. La comunicación entre los dos mundos que une esa puerta es constante. Cocina y sala o lo que es lo mismo, el terreno de la madre y el espacio del padre fue el orden que recibió Martín Berasategui en el restaurante de su infancia, el Bodegón Alejandro. desde hace 22 años dirige las 15 mesas en las que se sientan 50 comensales Cuando llegan los clientes al restaurante Martín Berasategui, procuramos que no solamente disfruten de la comida y del servicio, sino que disfruten también del entorno, de dónde está ubicado el restaurante, las vistas de, de lo verde, de los árboles, que a la vez eso hace que, que se sienten y se, y se encuentren relajados y disfruten de ese momento. ¿no? las flores que más me gustan son personalmente son las orquídeas me parecen unas flores elegantes eh, no, no llenan mucho la mesa y bueno y el color que suelo elegir suele ser el, el lila pues bueno como está todo azul marino con los tonos madera pues igual para que le dé un poquito de, de vida y luego en la terraza te pongo orquídeas blancas porque la decoración que hemos hecho este año, pues lo que más resalta es el blanco y el color piedra. Al igual que en la cocina, en la sala, el orden, el milímetro, Un servicio desordenado, un ritmo descalculado, pueden hacer que la mejor de las comidas pierda todo su sabor. El acierto en los fogones tiene que seguir, por eso, un mismo camino en la sala. Oneca Arregui y Martín Berasategui conocen perfectamente esa lección. Por eso, su labor en equipo consiste en que la precisión de la receta no quede desproporcionada sobre la mesa. La simbiosis entre cocina y sala, el matrimonio entre el fogón y el servicio funciona a la perfección desde que inauguraron este restaurante. A ver, yo pienso que es súper importante que Martín que está en la cocina y yo estoy en el comedor, tiene que ser un complemento tal para que al final el resultado sea increíble. Entonces, si los clientes cuando salen del restaurante piensan, o bueno, piensan no, sino que salen súper contentos porque o porque ven que la cocina está a un nivel increíble, Claro, a mí no me queda otro remedio que hacer ese trabajo súper bien y tener a la misma altura el servicio que a lo que hace él.